¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy y aquí estamos con el resultado del sorteo del Celebi del vigésimo aniversario. Más vale tarde que nunca, porque me he retrasado un poquillo, pero bueno, aquí estamos con la resolución del sorteo. Entre todos los que han intentado participar, solamente he escogido a aquellos que cumplen los requisitos de seguirme en YouTube y en Twitter, le hayan dado like a este vídeo y hayan comentado participo con su nick de Twitter, y hayan hecho el retweet del tweet de este vídeo. Y el ganador de este sorteo es Mandru Londoño Muchísimas felicidades Mandru Enseguida me pongo en contacto contigo a través de Twitter para explicarte la manera en la que te voy a pasar al Celebi. Y antes de terminar este vídeo quiero recordarle a todos que todavía están a tiempo de participar en el sorteo del juego de Pokémon Sol que estoy sorteando en mi canal. No te olvides de participar y de cumplir los requisitos para que te pueda llevar este gran premio. Dejaré toda la información eh, aquí arriba en el botón de Info